Soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. Les leo uno de los comentarios que nos dejaron en los videos asociados al miedo escénico. Justo antes de la presentación entro en pánico, respiro mal, se me va la voz, sudo a mares, no puedo hablar. Ah, con toda esa caracterización lo primero que hay que decirte es Calma. El asunto del miedo se trabaja igualito que como se entrenan otras habilidades. Es decir, no las puedes atender solo cuando se presenta el miedo. Tienes que tener algunos ejercicios previos que te permitan ayudar a disiparlo. Si lo dejas solo para el momento en que entras en pánico, no va a funcionar. Pero si te vas entrenando con los días para algo que puedas hacer justo cuando se presenta el miedo es mucho más sencillo de trabajar. Cinco ejercicios bastante sencillos para todos, para aprender dos cosas, a aprender a entrenar la voz a darle más fuerza a la voz y además tener algo que hacer cuando ataca el miedo el primero, exhalar con conciencia. ¿Qué es lo que pasa cuando entramos en miedo? Bueno, nos vamos resecando de lo mal que estamos respirando, nuestras respiraciones son mucho más cortas y él va resecando toda nuestra caja de resonancia, pega en las cuerdas vocales, pega, por supuesto, porque no estamos extendiendo toda la caja toráxima, toráxica como deberíamos hacerlo. En consecuencia, Exhala con conciencia. Exhalar con conciencia te permite ir reduciendo la capacidad de esa respiración interrumpida, de esa respiración mucho más acelerada porque a ah, juro vas a tener que botar todo el aire que estás recogiendo en tus pulmones, que te ayuda a extender el diafragma y que te permite hacer más consciente... Uf, la manera de soltar ese aire. Un segundo ejercicio. Alterna tres vocales que son cruciales en nuestro registro. La O. Ese músculo pequeñito que tenemos en el paladar y que nos va a ayudar a mover toda la boca como si existiese una suerte de pitillo vertical. Y tú vas a estar O. Oh. Y la segunda vocal que vas a tener que repetir y es una maravilla es la I porque la mayoría de nosotros tiene la capacidad de decirla apenas abriendo la boca. Haciendo una pequeña hendidura en los labios nosotros podemos horizontalmente ir proyectando esa vocal sin mucho rollo y finalmente la A que es la letra que todos mencionamos cuando vamos al odontólogo, que te ayuda a ver todo el registro de tu boca. Alterna una y otra vez la O, la I y la A, y vas a aprender a relajar músculos faciales, a darle otro tipo de ventilación a tus cuerdas vocales y vas a ayudar a expandir tu laringe y con ella efectivamente el resto del ejercicio que necesita tu diafragma y con él tus pulmones bosteza, que el miedo voy a bostezar, Sí, señor trata de bostezar aunque tengas mucho miedo recuerda qué es lo que haces muscularmente cuando se supone bostezas, mueves unos músculos que regularmente no movemos cuando hablamos lo hacemos solo cuando bostezamos y es una manera de poner a funcionar el resto de los músculos que necesitamos relajar, sobre todo en la cara cuarto ejercicio, ponte un dedo aquí, para los caballeros es mucho más sencillo saber dónde está la nuez de Adán, pero aún las damas aunque no esté proyectada, ponte unos dedos acá y proyecta la letra M en... Aprende a sentir la vibración que hacen tus cuerdas vocales con esa letra en particular. Aprende cómo se mueve el registro de aire en tu garganta. Quinto y último ejercicio... Moviliza el cuello sin peso y para eso simplemente tienes que llevarte una mano aquí a la frente y ponértela aquí adelante y tratar de cantar tu canción infantil favorita la mía es los pollitos dicen canta los pollitos dicen con esta historia acá y vas a sentir cómo esos principales músculos que solemos tensar cuando tenemos miedo que son los del cuello comienzan a despejarse comienzan a aliviarse el miedo nos puede atacar una y otra vez, no importa cuánta experiencia tengamos hablando delante de otros, lo importante es tener una rutina, algún ejercicio que nos ayude a despejarlo una vez que se presenta. Si vas a decirlo, dilo bien.